Bueno, la gente quiere hacer cappuccino en la casa y creo que esta es una muy buena oportunidad para contarles cómo yo hago mi cappuccino en la casa.